Persiste. Abuelo, ¿por qué estás está delante del ordenador con los ojos cerrados? Porque Windows me ha dicho que cierre las pestañas